Es importante lo que acaba de inaugurarse, fundamentalmente teniendo en cuenta eh, la generación de energía que se va a dar a partir de ahora en la provincia. Así es, muy buenos días, muchas gracias por, por acompañarnos, por venir a esta iglesia. Primero darle la bienvenida al presidente de IPF. Un honor que nos pueda visitar una vez más. Eh, por supuesto el responsable de IPF Luz, digo a Pablo, a Martín, a Cecilia, el responsable de cambio climático, secretaria de cambio climático. ...al Intendente, al Diputado Mauro Marinero, al Diputado Jorge... ...al Diputado Mauro Marinero, al Intendente Jorge Espejo... ...la verdad que muy contento, una mañana más que importante para San Juan... ...cuando empezamos conversando con, con Pablo hace bastante tiempo... ...bueno estas son cosas que por ahí cuesta mucho traccionar las del Estado pero nosotros estamos ante una empresa ejecutiva que ha sabido hacer las cosas, que obviamente en la presidencia de Pablo ha cumplido sobradamente con las cosas que conversamos, prueba de ello es lo que está pasando en la mañana de hoy, no es solamente este parque que en su totalidad va a tener 100 megas de generación solar dando al sistema interconectado nacional, sino lo que Pablo acaba de anunciar, la ampliación de, de la estación Pauchaceta también. Agradecemos, por supuesto, al ministro Massa, al presidente Alberto Fernández, pero también los proyectos de ampliación con 200 más 200 megas más, algunos acá y otros en la zona de Tocota, que va a permitir llevar a San Juan a tener ya una autosustentabilidad en energías renovables renovable respecto de la energía consumida en todos los aspectos en la provincia. Así es que un agradecimiento profundo a él, de verdad que IPF es una empresa federal y de verdad que a Pablo lo conozco y tengo una amistad personal con él de hace eh, mucho tiempo, eh, pero eso no me quita la objetividad de decir que es un funcionario que ha conducido excelentemente los destinos de IPF y que lo ha llevado al, al, a los análisis y obviamente a los comentarios que él nos hacía recién respecto de la empresa. Pablo bueno, ¿no? de... fue la inversión y de dónde surgieron los fondos? No, esto lo puede decir más bien acá a Pablo, así que le trasladamos la no, pregunta a él. Antes que nada quiero aclarar que a veces la, la relación personal este, y la y la relación la amistad le hace perder un poco la objetividad a algunos, por eso me parece que exageró un poco el gobernador. Este, nosotros acá, esta primera inversión es de, 100, es de 100 millones de dólares, son 100 megas, estamos... Lo que anunciamos recién fue otra inversión que va a mejorar el sistema de transporte y de transmisión, con lo cual vamos a, son 40 millones de dólares que, lo va, que los va este, a ejecutar YPF Luz. Con lo cual vamos a, son 40 millones de dólares que, lo va, que los va este, a ejecutar YPF Luz y eso va a determinar, ampliar en los 300 megas que nosotros nos comprometimos y los 200 que firmamos con Sergio Tocota. Con lo cual estamos en plazo de ejecución cada módulo de este tipo tiene un plazo de ejecución de 14 meses. Ahora tenemos que hacer el, el sistema de distribución y en función de eso, cuando en la mitad del proceso de, del, del sistema de ejecución, vamos a iniciar el segundo proceso de, de, de acá de sonda. Y son, como les decía, plazo de ejecución de 14 meses. Así que este, lo vamos a hacer... YPF Luz tiene, como, como explicaba recién, tiene el respaldo económico-financiero para hacerlo, YPF lo mismo, son otros números, ¿no? Pero es reafirmar el compromiso de IPF de seguir invirtiendo en energía renovable, ¿no? Yo, estamos creciendo, sí, en producción de hidrocarburos. Este, pero también queremos reafirmar nuestro compromiso de seguir este, invirtiendo energía renovable este, en todo el país. Y bueno, San Juan es una prueba de ello. Y esta es la primera, ¿no? En el país. Solar sí, tenemos 400 eólicos, de parques eólicos, 400 megas. Este, como decía recién, es la segunda productora de energía eólica en la Argentina. Y la idea es seguir creciendo. Lo, lo, que, nos, lo, lo que nosotros estábamos tratando de decir es que Sencillamente que en un contexto difícil donde YPF eh, es una empresa de, de producción de petróleo y gas, entiende que para la transición energética tiene que producir petróleo y gas y ese, ese rendimiento que tienen en producción está determinando que podamos hacer tipo de inversiones. Creo que esa es la clave de la transición. Es verdad lo que le decía al intendente que le va a llenar de parques eólicos sí, y iglesias. Vamos a, el, bueno, al intendente le quiero agradecer... este este, el haber ¿no? siempre es importante tener esa interactuación con el acá con el patrón del lugar así que... preguntarle... que bienvenido, entonces... bueno por supuesto sí bienvenido sea ah, esto que es progreso no sinónimo de progreso y trabajo la a qué impacto no, le genera esta inversión a, a iglesia bueno un impacto totalmente positivo porque bueno genera no solamente la producción de la energía sino también todo lo que es el trabajo, la erradicación de empresas y por supuesto también eh, todo lo que nosotros interactuamos con cada una de las empresas para generar también eh, desde la Municipalidad de Iglesia este tipo de, de energía y conjuntamente justamente con otra eh, empresa que ya está en producción, nosotros ya hicimos una instalación de, de paneles solares en un edificio municipal, lo que nos dejó ya produciendo energía con un medidor bidireccional, inyectando en la red también cuando nos sobra y lo que nos permite a veces equilibrar lo que es la factura. Bueno, es impresionante realmente lo que lo que generará este parque solar, producirá energía obtenida en la transformación de la energía eh, de la relación solar en energía eléctrica. Se estima que obtendrá una capacidad instalada total de 300 megabytes en tres etapas de 100 megabytes cada una, habiéndose inaugurado en la jornada la primera de ellas, que producirá energía para 88.000 hogares sanjuaninos. Una vez concluido el proyecto, abastecerá el consumo de más de 240.000 hogares sanjuaninos. El terreno seleccionado para su desarrollo tiene una superficie, eh, superficie aproximada de 300 hectáreas. La construcción del complejo brinda la posibilidad de generar empleo y un incremento de la actividad económica local a través de la demanda de servicios indirectos y proveedores locales. Impresionante lo que hemos tenido la, la posibilidad de ver esta mañana en la inauguración de este parque solar en la provincia de San Juan. Seguimos con más información con José González. Así es, eh, chicos, Si vamos a cambiar rotundamente de tema, eh, sí. aunque recién mencionaban el dólar, nosotros vamos a hablar justamente de, de dólar, porque hoy la verdad la visa norteamericana pegó un salto abismal en cuanto a los incrementos. Se venían dando incrementos ya desde hace un tiempo hasta la fecha, pero bueno, hoy fue la verdad bastante amplio. Saltó 11 pesos, es la mayor suba que ha tenido en un día en lo que va del año. El dólar que cerró en San Juan en 423 pesos, si bien eh, a nivel nacional cerró en 418 llevó llegó a los 425, pero después finalmente bajó tras la intervención del de Banco Central que compró eh, dólares, pero de todas formas fue un salto enorme. Esto estamos hablando del dólar blue, el dólar ilegal. Eh, ¿Por qué se dan estos saltos? ¿Por qué se dan estos incrementos? Y bueno, tiene que ver con, un poco con la especulación, tiene que ver en realidad con... Eh, pequeños ahorristas que se vuelcan justamente a la compra de dólar Blue y entonces empieza a haber un faltante en esto, por eso empieza a subir rápidamente en el mercado, así que bueno, esto... Eh, empieza a prender un poco las alarmas eh, en lo que es el gobierno nacional, porque si bien falta mucho para las elecciones, no falta tanto tampoco, es en agosto, por lo menos las paso, sabemos que eh, este, este esta fecha electoral genera también un salto cambiario en eh, la Argentina, como ya nos ha, ha tocado. Pero bueno, eh, más allá que la Argentina tiene diferentes dólares el salto hoy fue importante, pero vamos a escuchar y conocer un poquito más sobre por qué se dio este incremento en la jornada de hoy tan alto de 11 pesos.